Igual te parece algo raro que hablemos aquí de la cafeína. La cafeína también sería una droga en el sentido de que puede provocar alguna alteración en el sistema nervioso, alguna alteración leve. No se puede comparar con los narcóticos o estupefacientes, que serían pues, eh, las drogas toxicomanigenas ilegales, ni, ni otras legales, ¿no? como puede ser el alcohol o el tabaco. La cafeína, como decimos, es otro estimulante que eleva el metabolismo estimula la vigilancia y acelera el ritmo cardíaco. Aunque existe cierto riesgo de dependencia, no se ha podido asociar claramente con ninguna patología.